Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Comenzamos el programa del día con un video que demuestra la gran magnitud de la represión en Cuba, para los cubanos que aún no se enteran que ese régimen es un régimen asesino, mira aquí el caso de un joven, licenciado en educación, pero cuyo sistema lo expulsó del trabajo por su forma de pensar y comenzó a vender pan, para poder alimentar a su familia, y por esto el jefe de sector lo ha golpeado, tirado al piso, arrastrado por toda la calle y, por si fuera poco, lo intenta humillar esposándolo a un poste, veamos el video. <risa> Aquí se encuentran, miren, esta señora funcionaria, este otro señor que está aquí, Mira, este es, dice él que es jefe sector de la zona, detuvo a mi hermano de forma arbitraria y con toda la, lo arrastró por el suelo, Mira, esta señora que me está grabando, miren la gente, ahí vienen, compartan señores, miren, compartan, miren para acá. Ahora le voy a enseñar a mi hermano que está detenido ahí en la... Mira. Abajo la injusticia en Cuba no hay empleo. Mira lo que hacen con los jóvenes cubanos. Yo soy licenciado en educación y no estoy ejerciendo el empleo porque el gobierno me votó por mis ideales y ahora resulta que aquí en el reparto mañana el jefe del sector me cogió vendiendo pan para alimentar a mi familia y me reprimió. En cara de todas las personas que están aquí presentes, me tiró al piso, me golpeó. Me Mira, presionó. aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. Lo tienen, lo tienen detenido. ¿qué? No, no, no, no, no, no. Disculpa, disculpa, señor. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Ya. Ahí van casi ya. Ve, pues. Dale. Oye, tú no. Dale, pero dale qué. Esta gente siempre están en lo mismo. Así se quieren pasar la vida entera reprimiendo al pueblo. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Increíble. Esto sucedió según las palabras del joven, frente a los vecinos del barrio, y me pregunto, ¿Cómo es que los cubanos siguen permitiendo estos abusos? Señores estamos hablando de un joven, un niño, cubanos que está pasando con ustedes? Señores basta ya, no sean tan servil a ese régimen que los tienen pasando la miseria más grande de Latinoamérica, y si no me crees, mire aquí la matazón que se formó en el mercado de tercera y 70 para entrar. <risa> Ay, Dios mío. No puedo verlo, mi hermano. Ah, no, es eh. Muchachos chiquitos corriendo. Señores, dejen de hacerles el juego a esa dictadura, dejen de ser carneros, lo único que falta es que les tiren al aire un pedazo de pollo y se sienten a ver cómo se matan por cogerlo, esto la dictadura lo hace para controlarlos y tenerlos comiendo de su mano, esto no solo sucede con la comida, en los últimos meses el régimen ha humillado burdamente al pueblo, obligándolos a trasladar a sus familiares fallecidos en bicitaxis, carretillas, se ha visto de todo por la ausencia de los carros fúnebres, mire aquí otra denuncia al respecto. Aquí vemos que en huida de Melena no hay carro para llevar a, un, a una muchacha que se murió. Ya esta es la falta de respeto más grande que hay. El gobierno no tiene ni carro fúnebre para llevar a los difuntos dignamente hacia su sepultura. Basta ya de injusticia y maldad en Cuba. Esa es la violación más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 Por parte de la seguridad del Estado cubano en Camagüey, a Alex Marcano, madre del emblemático preso político Jesus Feliz Marcano, además del constante acoso que sufre, ayer la cámara de un celular, grabó el momento en que fue secuestrada por la policía castrista. <risa> Horas después fue puesta en libertad y a pesar de que las autoridades intentan amedrentarla con amenazas, acoso y persecución. Esta madre jamás se cansará de pedir libertad para su hijo. Esta madre ya perdió el miedo hace mucho tiempo. Mire aquí sus palabras luego de ser puesta en libertad. Ya estoy en casa para que estén tranquilos, para la preocupación de ustedes, ya estoy en casa. Fueron siete horas prácticamente de secuestro, porque me secuestraron. la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria pero con el favor de Dios estoy en casa ahora me voy a bañar voy a descansar y seguimos adelante por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y por la libertad de todos los presos políticos Dios, Patria, Vida y Libertad mi lucha Incesante hasta la libertad. Yo no pude ir a la, a la misa del cardenal Estela. No pude. Me lo impidió la seguridad del Estado. Pero voy a ir a mil misas más. Porque Dios lo va a permitir así. Con el favor de Dios Todopoderoso. Y de nuestro Señor Jesucristo que reina en la tierra. Seguimos adelante, libertad, libertad para mí, hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y para todos los presos políticos de la isla, Dios, Patria, Vida y Libertad, bendiciones para todos. Y para terminar el programa los dejamos con un video que muestra nuevamente el trabajo que pasa el cubano para conseguir alimentos, se trata de una aglomeración de más de 300 personas, que refleja el hambre y la necesidad que se vive en la isla.